¿En el capítulo anterior? Pero decidí, decidí, claro, dale, dale, dale, dale, dale. No, no puede ganar, sí. no puede ganar eso. Pero como ¿Tú? ¿Tú? Obvio, Obvio que puede ganar. el o sea, o sea, es que puede ganar. yo puedo ganar. Me pero... apunté para una finca que a pasar sabroso con ningún conocido pero con piscina y chorro. Resulta que es un concurso de esos de televisión. Un reality lleno de cámaras como los de Jersey Shore. No es el más fastidioso, tampoco el más querido. Solo hacerle caso al dueño y no dar papá y amigo. Aquí ganar más de buenas. Sin pierde los más de malas y al último que elimina se gana un montón de plata. Aguanta finca. Jorge, desde el principio fue como el más estratégico en todo y él se la pilló, utilizó el comodín como debía ser, claro. O sea, es que todos teníamos las mismas posibilidades de ganar con el comodín. qué mora? ¿Entonces? que mora? Entonces, entonces, sí, mora en, ¿En serio? Que ¿No van a traer una pues uh, no. Hey, no, ya. no Listo, hemos decidido, Jorge. Eres el ganador, felicitaciones. <muchos> <muchos> ¿Cómo así? No, pero se acabó de ganar. ¿Eso se le serio? ¿qué? Pues no, ganó. Se le pues no tocaste ganar. Te te Celebremos. Te no, pero así no es, así no es como habríamos Entonces, ya me hago. No, no, no, usted, pues mira lo eliminado. Usted tiene que llorar. Usted Pero, Jorge, pero ya ganaste. acuérdate que lo que quedamos ahorita era que vos tenés que ganar. está contento? Jorge, pues. No Hola que no te pedas, eso es que está con Yo no sé, de pegar... eso, eso debería haber sido desde la segunda, oh pues gente. me un poco no, no, no, no, no, no, Venga, no, no. lo que no, habíamos no, no, quedado no, no, no. era que no, no, Sara entraba como productora, les entregaba el cheque a usted, pues, y usted más pues al menos usted no pero, es que no dijiste nada. Brazo. Sí, no. Pues si estás bravo, no, pues, yo yo puedo, usted, pero ya de ya con Pues le va a dar mucho así de una. Bueno, listo, entonces bueno, entonces vamos a volver a hacer desde que Sara entra, y ahí sí, la celebrada, la verdad, que los días ya los que están atrás, una bulla, la sí, verdad, pues. Sí, sí, ya la que ya vamos a acabar, ya es la última toma de esto, pues ya, vamos, listo, vamos otra vez. ¿Vamos? Silencio, vamos sí, a empezar desde que ustedes le hace, hacen sí, sí, el reclamo. Sí, sí. A, a la, a la Pero el cámara. segundo reclamo es que yo Sí, sí ya, ya. Sara entra, le entregamos sí. eso y celebrando yo porque regalo. se acabó el reality. Listo. Listo. Vamos, pues. Grabando. 5, 4, 3, 2. Ey, que no van a decir. ¡Ey, que no van no, no, no a decir! ¡Ey, en serio! ¡Ey, en serio! Muchachos, hemos decidido que eres el ganador. Felicitaciones. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, esto se acabó. No, pero, o sea, que meto en la red, todo producción no. Bueno, ahora necesito que Sí. Es <risa> puta, hoy demasiado tarde. Ay, esos son mejaron. Dije, es puta. Me da mucha rabia porque en serio yo, Manuela Sánchez, la persona yo quería ganar y me da rabia, yo todo el día decía, yo en serio, soy de las poquitas personas que se lo quería ir a reality a ganar. Y me sacan de primera, no dicen nada, me da rabia, pues yo en serio, me da rabia porque yo, yo quería, pues qué rabia. Y ves a Juan Y la agarra, ¿cierto? Igual, Manuel, cuando me la te agarra tú como que, no, pues no. A ver esta gorra aquí, hombre. De una. Bueno, entonces que los muchachos, todo bien. De una. Listo, de una, todo bien, muchachos. Ay, gracias. Pues, pero sí, o... Ah, no, no está perfecto. De... <risa> si mirara a Calista. ¿Sabes qué, los señores? No, mentiras, que no, no, no. No, pues, Ah, no. Sí, es que es muy difícil. Sí, estoy la ¿Sabes? Ey, ¿sabes qué? Yo no soy así. Yo soy un pelado normal, un pelado sencillo, un pelado serio. Eh, no, eso no está muy feo, muy horrible. Corto, corto. Sí, yo no soy tan valiente, yo no soy tan chirrete. <ríe> sí. No sé qué voy a decir, güey Ey, ¿sabes qué? No, yo no sé si va a yo soy un pelado normal, serio. Te no. Ey, Mateo, hermano. Tienes que bailar, a perder la condición que puse. Sí, que se baila, baila, yo, baila. ¿Qué? sí, pero le tocó, te tocó, tal vez ese tú, yo no sé. Eso sea, vamos. entre María la hippie y María la verdadera eh, de parecido, pues, no sé, pues de pronto que las dos tocamos guitarra, solamente que pues yo nunca pararía una fiesta para tocar guitarra, eh, no pues es que somos muy diferentes en la vida real, o oh, no, en verdad no tengo un novio en Australia, en verdad no soy tan hippie. Cara, ¿qué qué? Yo hago de todo y no me echan porque yo soy la moza del dueño, nadie lo sabe, pero esa es la estrategia del real. Yo hago lo que quieran, en cambio a todos los echan por convivencia, y a mí no. Bueno, lo primordial es que no sé por qué todos me odian. En realidad yo sé que todos me detestaron, pero considero que ir a una finca a pasar bueno es el objetivo. Pues y siempre trato de hacer las fincas, pero yo soy querida. Yo soy un amor, soy el alma de la fiesta, pero en sentido querida. Cuido borrachos, arreglo la finca el otro día, soy amiga de todos. Pues pero, la verdad, quieranme. Soy súper buena amiga. Cuando quiera, contácteme. Valeria, ¿qué tal tu experiencia como actriz de Aguanta Finca? No, demasiado penosa. Demasiado yo, yo, que no Manuela, corra si de ahí, no corra. ¿Corte? ¿Cómo así? No, pero se acabó de ganar. ¿Cómo serio, ¿Qué? Pues, no, ganó, celebre, pues no sacaste ganar. Que, Cuando Juanca dijo corte, pues nadie sabía que, que eso estaba pasando así. Nosotros creímos en serio que él estaba bravo. Tanto que yo pensé, pues este bobo, ¿qué le pasa? Pues ¿por qué nos va a venir a tratar así? Y en realidad era parte de, de toda pues, la vuelta y de toda la idea, entonces eso me gustó mucho y es algo que, lo quisiera, pues, que quisiera hacer énfasis en eso porque en la finca hay tomas muy reales, o sea, por ejemplo, en las eliminaciones nosotros nunca sabíamos quién iban, eh, a quiénes iban a eliminar, entonces todo nos tomaba por sorpresa la nueva eliminación la eliminación de Manuela fue lo máximo porque eso fue la más real de todas y retomando lo de Juan Camilo él se puso muy bravo y yo decía, pero ¿por qué está tan bravo, pues se puede repetir y ya no nos tiene que hablar así. Eh, pues yo no soy tan fastidiosa, en serio. Yo siento que yo soy muy querida con todo el mundo, no habría peleado por una cama. Creo que de pronto habría peleado con Mateo por lo del desayuno, pero no le había metido la gravedad que le metí. Pero en realidad yo soy una persona muy tranquila y me acomodo muy fácil a los ambientes, entonces de verdad yo no soy así de fastidiosa. Yo no. me levanté pensando en Mateito, como pues yo no sé si está bien. Yo lo extraño mucho, pero pues también un ratico de divertirme no me hace daño. Y mis papás les viendo muy bien y ya, ya casi lo veo. Bueno, yo soy Vicky, en realidad no tengo un hijo, solamente es como para... Desempeñar un rol en la finca y pasar bueno y que las cosas salgan bien. No, pues estar en Aguanta Finca me pareció algo muy charro, algo diferente, algo que la verdad yo nunca hubiera hecho. Y pues probando esto me pareció muy bacano, la producción muy divertida, la gente con la que grabamos el reality también muy bueno el tiempo que pasamos. Aguanta Finca me cambió la vida, todo el mundo me pregunta que si tengo un hijo de verdad. Hey, que no se duche! yo los 20 millones me los gastaría viajando viajando para ver a nacional en cualquier parte de américa yo realmente sí sé hacer un asado y me queda muy bueno cuando quieran lo volvemos a hacer. ¿Quién va a ganar? ¿Usted le parece yo, poquito, ¿Por qué? Yo mateo, la, mateo, le la plata. ¿Eh? ¿Quién va a ganar? Yo ya no gané, ver, pero ¿Quién bueno. va a ganar? Eh, yo digo que Manuel. ¿Por qué? No sé, lo veo como el ganador. Pues, en realidad, o sea, el Víctor con, con el papel. Pues, tienen algo parecido, pero no es que sea del todo congruente. Porque pues, o sea, yo sí soy estudiante y pues, estudió mucho y mi mamá sí me pone problema y tal pero pues de vez en cuando también puedo salir y también cuando hay que gozársela, pues me la gozo y me tomo el papel. ¿Va a ganar? ¿A quién? ¡No sabía. No, ganar. no ganar. Oh, Juan Manuel. O, o, o Jorge. O Jorge. Oh. Eh, yo en la vida real soy para nada como la finca. pues el personaje de Aguantafinca es demasiado fastidioso, es, es muy creído, no le gusta hablar con la gente, quiere como estar como probándole algo pues, mirando feo a la gente y cosas así, yo soy cero eso, soy una persona muy sociable, me lo llevo muy bien con las personas, eh, no hubiera peleado por las cosas que peleé, no hubiera dicho las cosas que dije allá, no, cero, yo no soy para nada fastidioso como, como el personaje de Aguanta Finca. <risa> y la verdad no, no, no era a Nueva Zelanda hacer skydiving, eso es todo el personaje. Dos. ¿Entonces qué? ¿Me vas a acompañar por una leñita ahorita para el sancocho o qué? Dale, oye, bueno. pues, Sí. de sí. dónde sabes serás asado. asados. no importa. Sancocho, <risa> <¿o qué? risa> Otra vez, pues, no corten. No, pero ¿cómo así? Esa era la equivocación. ¡Tres, dos! Pero ojalá me hubiera ganado 20 millones, pero no. No, yo no soy normal, yo soy muñoño y me gustan los videojuegos y me gustan las cosas raras y, y leer en vez de rumbear y no tomo y no, yo no soy para nada normal. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo les pareció pues este final de aguanta finca. Puede que a algunos les guste, a otros no les guste tanto. Otros que ya se la habían pillado, otros que todavía estaban más despistados que un chucho. Lo que pasa es que nosotros la habíamos pensado así desde el principio. Es que Reality, que se respete, está más libreteado que un berraco. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos por participar. ¡Chao, chao! Hace finca! Ya sé mucho que de ti no sé nada. Mami, envíame una señal. Que te he buscado en Facebook, Instagram, Twitter y no te he podido encontrar, no?